El equipo de gobierno se ha presentado su propuesta de ordenanzas fiscales, de impuestos y tasas para el año 2023. Unos impuestos que congelan eh, los impuestos para la totalidad o la mayoría de las bilbainas y bilbainos, y esto supone también la congelación de los impuestos para aquellos grandes patrimonios, aquellas grandes rentas y aquellas empresas que están haciendo grandes beneficios en Bilbao. Y además introduce una serie de cambios que ellas y ellos consideran de carácter técnico pero que no lo son tanto. Eh, son modificaciones que por un lado avanzan en un impuesto de plusvalías más regresivo, que queda muy lejos de los máximos que establece la Diputación Foral de Vizcaya. Son eh, modificaciones a la hora de eh, abordar la brecha digital que perjudican a, a las personas que sufren la, la imposibilidad de poder acceder o de poder manejarse eh, en el ámbito de las TICs. Son unas ordenanzas fiscales, además, que consolidan los privilegios que tienen las empresas relacionadas eh, con la educación o las empresas relacionadas con la construcción y son unas modificaciones que permiten que, que las confesiones religiosas sigan teniendo grandes beneficios fiscales. Precisamente por eso, hemos presentado 17 enmiendas con el objetivo de modificar todo esto, con el objetivo de garantizar que Bilbao tenga un modelo fiscal más justo, más distributivo y, por supuesto, más progresivo. Queremos un modelo fiscal que cierre esa brecha digital. Queremos un modelo fiscal que termine con los privilegios de las empresas que hacen negocio con la educación superior y también las grandes constructoras que ven en Zorrozaurre un paraíso fiscal para la construcción. Y queremos contribuir a una modificación de nuestro modelo fiscal que colabore en la transición ecológica y, por supuesto, la puesta en marcha de un mecanismo que permita la lucha efectiva contra el fraude fiscal.